Hey, estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10. Estamos llevándole noticias, informaciones, análisis y entrevistas. Hoy honrados con la presencia de Miguel Medina, un gran amigo. Amigo, hermano de muchos años, de muchas luchas, eh, de muchas opiniones. Mucho café con lengua en la barra del okay. Sí. Y ahora, director general del centro, eh, bueno, del recinto UAS... San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos como una mancha el centro universitario sí. regional de Lodeto. ¿te das cuenta? Sí. Buenos días, Miguel. Buenos días, Buenos días profesor. Buenos una días. Me a este, inclino este, a preguntar, Am Amado, Amado sí. no dijo que él era que me ponía en libertad también cuando era fiscal Bueno, ah, sí, ah, sí, sí, sí, sí, ya que, que Miguel Qui decir que vida. también compañero de infortunio, sí, sí, sí, sí, sí no, claro, pues yo estaba en el área del ministerio público y él, y él en con el área de cierta regularidad de la, estaba la, que tenía la, mando la policía boba. detrás que de, la, que la, mando de la agitación boba. popular. Exacto. Entonces, entonces popular. yo era el hombre. Tenía un no, hombre, no hombre Medina, vete para tu casa que es lo que es. bueno. Qué bueno verlo ahora en la academia y promoviendo entonces eh, la, paz. la paz hay una parte que le tomamos la palabra y en su primera visita a este programa y siempre se la recuerdo de que usted se resistía a que la UAS fuera la expresión de lo que afuera es la sociedad o los partidos ¿Cómo ha ido su transformación como administrador del recinto? Y en cuanto a esas pugnas internas de querer tener posiciones sabiendo que hay un presupuesto muy corto, ¿ha podido sanear? Bueno, yo he recibido expresiones y recibo permanentemente de la sociedad... Valorando, valorando eh, la forma transparente como hemos podido lidiar con la UAS Recinto San Francisco de Macorís ya durante 18 meses. Estamos a punto de cumplir 18 meses al frente de la, de la academia. Eh, dijimos desde el principio que no había ganado un grupo para gobernar en detrimento de otro, o de otros grupos en la universidad. Que desde que asumimos la dirección del recinto, éramos el director de todos. Y no solo de la UAS, sino el director de una institución que tiene un peso específico en San Francisco de Macorís, la provincia, la región y el país. Y en, la y en el concierto de la UAS en sentido general. Después de y, la sede somos los más grandes, sí. Y creo que hemos impactado no solo en las sedes, sino en otros recintos y centros de la UAS. Bien. Por la forma transparente y el manejo que hacemos de los recursos de la institución. Porque hay que predicar con el ejemplo y a veces... Eh, bueno, pero el director tiene un vehículo asignado él puede hacer y deshacer con ese vehículo yo creo que no, que no puede hacer y deshacer no. yo creo que tiene un vehículo asignado para sí. el trabajo institucional cuando yo me desplazo con mi familia, me desplazo <risa> en mi vehículo porque es un, ya eso no es un trabajo institucional son detalles que envían una señal positiva, por eso sí. Por eso hay eh, áreas donde se invertía más dinero antes. Digo invertía porque no voy a hacer un juicio de valor si se sí. eh, malgastaba o se invertía. Que nosotros hemos logrado reducir de manera significativa. La UAS no puede ser el reflejo de la sociedad, como dicen algunos. La UAS fue un faro de luz en esta sociedad después de la muerte de Trujillo. Y la UAS es la que ha hecho mayores aportes en términos políticos, incluso en la República Dominicana. Claro que hay una involución sí. que a partir de la rectoría de doña Emma Polanco, eh, hemos tratado de poco a poco ir recuperando la imagen. Y yo creo que la universidad tiene un mejor posicionamiento, no, sí. el que, no al que aspiramos, no al que aspiramos. Porque usted, usted está frente a un director, usted está frente a un director que si no se reorienta con mayor profundidad el proceso, se convierte en un crítico dentro de poco tiempo. Yeah. O sea, nosotros no vamos a transigir con el verdadero saneamiento de la universidad, con que la universidad le sirva de manera determinante a la sociedad eh, dominicana. Profesor, no a... ok, no, una bien. preguntita. Ajá. Maestro, en el día de ayer vimos circulando en las redes sociales una denuncia que hace el Felabel de aquí de San Francisco de Macorís. No sé si los ministros la tienen por ahí, donde ellos invitan a los estudiantes a no seleccionar materias con un profesor del área de matemática. En el caso de Joaquín Peña Gramonte, y lo cito porque ellos lo citaron ahí, incluso el nombre está en mayúscula. Ellos dicen. Que es un maestro que falta clases de manera constante a sus secciones, Que pone los exámenes a una hora y de manera regular llega tres horas después. Que más del 80% de los estudiantes le publica en, en ausente y se niega a dar revisión violando el estatuto. Y que el estudiante, según ellos, nunca tiene la razón cuando le cuestiona algunas de sus actuaciones y que siempre el maestro alega que es una persecución. ¿Qué pasa ahí? ¿Es cierto esto? Bueno, no podemos adelantar, y más a mí que me corresponde la posición de juez, sí. en cualquier proceso que se inicie en la universidad se agota un debi el debido proceso con mucho rigor, y si no se agota inmediatamente recibe una impugnación por la vía del Tribunal Superior Administrativo, sí. y algunos casos incluso llegan al Tribunal ...constitucional de la República Dominicana. Nosotros conocimos el fin de semana... ...igual que toda la opinión pública... ...esa denuncia del Felabel. Nos habíamos reunido con el líder del Felabel... ...con Joel Martínez... ...y un grupo de estudiantes... ...que me visitaron en el comedor... ...y me llevaron de manera informal... ...la queja... ...que después se convirtió... Eh, ...en una denuncia pública. Ayer, en un grupo de jóvenes, eh, alumnos del profesor eh, Joaquín Peña Gramonte, amigo nuestro... Sí, sí hermano mío eh, ...hermano, eh, fueron con el dirigente del Felabel y formularon, o sea, llevaron un documento y nos apoderaron de... ...de lo que se denunció. Eh, antes de eso nos habíamos incluso ya reunido... ...por una visita del profesor Joaquín Peña... ...donde fue a la dirección y aprovechó que estábamos... ...el equipo completo y expuso su, su punto de vista... ...pero no quisimos adelantar ningún juicio... ...porque en la universidad al formularse una denuncia de ese tipo... ...debe llevarse al consejo directivo... ...no es un asunto que lo, lo, lo resuelve el director... ...ni la subdirectora académica... ...debe llevarse al consejo directivo... ...incluso al consejo directivo de la facultad... ...a la que pertenece el profesor... ...y después pasa a la comisión docente... ...y de la comisión docente al consejo universitario... ...en caso de que se encuentren eh, irregularidades... Yo que soy del consejo, de la comisión docente y del consejo directivo, eh, recibo y lo que hago es que canalizo. Pero después de entregar el porque, documento con el perdón Miguel porque eso está en mano entonces eso pasa a manos de la facultad ¿Será, a la es, facultad esa la razón? Claro. posiblemente, la posiblemente el consejo directivo de aquí lo que decida es enviarlo a la, facultad. Enviarlo a la facultad, facultad para que realice la investigación porque de cada lugar. profesor pertenece a una facultad X y mm -hmm. cuando se realiza una investigación, que realmente se realizan la, las comisiones Salud, que señor. se designan en la, en la universidad, realizan las investigaciones, interrogan a los estudiantes que firman el documento y se desarrolla todo un proceso que se prolonga, pero al final la decisión que se toma en el consejo universitario fue conforme a esa Es ya con fundamento. Por eso ustedes observaron la expulsión no. de un docente de Santiago, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el Consejo Universitario, por eso fue agotando todo ese debido proceso. Sin embargo, para llevar tranquilidad, el líder de FELABEL, Joel Martínez, y el grupo de jóvenes dicen, nos comunicaron a nosotros, después de entregar la documentación, que lo único que quieren es que el profesor le haga una revisión de sus calificaciones. Okay. Porque un grupo muy numeroso, una parte se tuvo que retirar, de treinta y pico que quedaron solo, aprobaron 4 o 5, yeah. solicitaron reiteradamente por, por llamadas que se les revisara su, su examen y entonces la, parece que la negativa del, del, del profesor, docente, A, que A, es lo A, que alegan A, ellos... Ha generado entonces el expediente de que llega tarde, de que pone el examen a una hora y no se aparece a la hora que coloca el examen. Y desató la, la de, pero el ánimo en que vimos al Felabel es que él pueda. Y por eso nos vamos a reunir hoy en la mañana con el profesor, porque lo primero que debe agotar la dirección y la gestión es el, pre, el preliminar conciliatorio. Maestro. Eso ya, la, la solución alternativa de conflicto es. que nosotros estudiamos. <risa> ya, ya, ya lo, <risa> y lo estudiamos hace más de 25 Exacto. años. Maestro que, tengo. Más de 25 años. Entonces, ojalá pudiéramos Correcto. que el profesor, los estudiantes, un avenimiento y se resuelva de manera satisfactoria esa situación. Ustedes saben que cuando hay ya conflictos, okay. se, se desatan todas las sí. denuncias sí, sí. Y, sí, sí. y se exageran cosas Porque a veces. Bueno, el, el Maestro, no solamente ha hecho la denuncia, sino, sino que, que está en ánimo de que se le resuelva a los estudiantes. Lo que quiere es que a, los el acceda a, la, a la revisión, que es también un derecho que tiene el Que tiene un derecho estatutario. Maestro, sí. Yo tengo dos preguntas. Una, ser portavoz de un estudiante que dice... Que esto es un ejemplo de casos que pasan con frecuencia con relación a lo que es la docencia con otros profesores y también a las publicaciones de notas. Y la pregunta particular que tengo es que vi que en el CURNE Viejo se están haciendo reparaciones profundas. ¿Ya se solucionó el conflicto que había? Sobre lo primero le voy a decir una opinión ya de Miguel Medina. El maestro. Del maestro Miguel Medina. En ese proceso de saneamiento de la universidad. Saneamiento no es solo que los recursos se utilicen adecuadamente. Saneamiento es que un profesor se le paguen tres horas de docencia y vaya 15 minutos y se retire. Porque está estafando a los estudiantes y está estafando a la universidad. Y en la UAS tenemos de eso, de manera considerable, o sea, no estoy diciendo que hay uno en por un cada caso 100 caso en particular. No le digo que, que hay uno por cada 100 Entonces, yo soy, como fui dirigente estudiantil en este país, de primera fila. Eso no se conoce mucho, pero yo fui un dirigente estudiantil de primera fila. Yo creo que es importante que los diferentes sectores de la universidad se empoderen de manera responsable. En lo único que se falla es en la forma como se canalizan. En la universidad hay que hacer una pedagogía de qué usted tiene que hacer primero. No me haga la huelga por el curne viejo primero antes de, de reunirse con el director y de llevar eso al consejo directivo del que usted forma parte. Así es. Porque los estudiantes son un co-gobierno una tercera parte. Y yo tengo el convencimiento de que no es el director que logra la disciplina en los docentes y administrativos que no están cumpliendo con su deber. Yo tengo la convicción de que a los estudiantes se le teme más. Amado le teme más a un grupo estudiantil haciendo una denuncia que a mí llamándole la atención. Claro, Maestro, claro lo único que hay que hacerlo de manera responsable y canalizándolo adecuadamente, porque después que se lanza una denuncia de ese tipo Publica, se deja entre dicho que donde puede, puede profesor, haber de más que, o puede haber de menos claro, sí, ya claro. se, se escandaliza la situación y no solo se le hace la daño al profesor no sino que se le hace daño a la institución Maestro. Entonces, en eso tenemos que hacer correcciones y la segunda parte iniciamos en navidad la reconstrucción de esa nave ya tenemos la estructura armada y solo falta techar, poner piso, porque las persianas, estamos haciendo una labor de reciclaje en la universidad. Y las persianas que se quitaron en el comedor para climatizar el comedor, la teníamos en reserva para colocarla. En el ya eso estaba decidido hace nueve o diez meses. Nosotros estamos quitando una hoja de zin vieja en el, en el curne viejo y lo utilizamos para un corral en la finca. O sea, ¿Cómo debe de ser? eso Estamos haciendo una labor optimizando, optimizando los recursos. Los recursos. Sí. Y con muy poco dinero ya tenemos Teorica. una estructura remozando para que ese techo, como se decía, se podía caer justamente. La pica, la Oiga, la tenemos, que no hay tenemos, <ríe> tenemos que reconocer, tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que el plafón que tenía, el, el playbook que tenía arriba, podía desplomarse porque estaba carcomido sí, completamente. Sí, es y ciertamente eh, representaba un peligro. Muy bien. Maestro, hay algo que no me cuadra con relación a lo que se ha planteado del maestro Joaquín Peña Gramonte y no necesariamente por el caso de él, sino por eh, por los otros eh, maestros que pudieran estar en falta eh, con, con la institución. Según la denuncia de FELABEL, Label, eh, tres, tres de los cuatro puntos que ellos denuncian son responsabilidad exclusiva del centro. Por ejemplo, cuando dice es un maestro que falta clase, nosotros eh, como institución no tenemos un registro de eso, que nos diga eh, si ese maestro realmente está asistiendo o no está asistiendo. Eh, también dice que pone los exámenes a una hora y que de manera regular llega tres horas después. Se supone que, que él está contratado para, para sesiones específicas que tienen un horario Pero, y se supone eh, que él tiene que hacer... Ya, ya, eh, yo te puedo sugerir y me disculpo, eh, que te voy a sugerir. El profesor dijo que en su condición de director tiene que limitarse porque ahora ya al someterse, él tiene que esperar el debido proceso. Él no podría aquí dar detalles. ¿Pero es el director o, del centro, Francis? Sí, pero él, él está sometido a una... Es como si tú tuvieras un juez ahí. No, pero se supone que eh, todo el consejo que, eh, que, que está, por ejemplo, aquí en la UAS San Francisco pero ya tiene que explicó. rendir un informe pero a él. A, a esa parte sí. que él... Eh, eh, o sea, eh, eh, a esa, esa parte que... La supervisión él inquieta, de... Yo de, se de, la yo se los los puedo maestros. responder. Sí, claro, la supervisión eh, de los el, maestros. El profesor Amado José Rosa sabe, porque participa de algunos foros de WhatsApp, mm -hmm. la gritería que hay a partir de la gestión de Doña Emma, Porque en la gestión del doctor Iván Grullón, la Federación de Profesores doblegó a las autoridades sí. para que no se hicieran reducciones del salario por falta clase. Sí, eh, sí. O sea, yo iba o no iba, y era indiferente, mi salario no se tocaba. ¿Y ahora, maestro, se está haciendo? Eh, la doctora Emma Polanco y el Consejo Universitario decidimos, y quiero decirlo con énfasis, porque no es votos que se andan buscando, sino reorientar de manera responsable y poderle dar la cara a la sociedad. Decidió reducirle el salario al que no asiste a clase. Porque es un contrato precisamente claro, claro. en ese sentido que hay. Profesor, un Y FAPROVAS, sectores de FAPROVAS, siguen luchando para que se vuelva al método anterior. Okay. Oiga, y hay, hay docentes ahí que nos vamos a revelar. Actualmente se está, cumpliendo eso. Actualmente Ay, se está cumpliendo eso. Hay Entonces, gente que le ha salido el cheque de un peso. Por falta falta clase. Entonces, Entonces, mire sí. me gustaría ver. Pero, pero, pero sí, sí, sí. aún así, yo, es que eso me yo, ma maestro, yo, mire, Un contrato de trabajo, cuenta, eh, la, la persona no. se obliga a un contrato donde alguien se obliga a hacer o no hacer una claro, cosa. En el caso usted, de, de que esa persona, por ejemplo, no esté cumpliendo, puede ser suspendido. Pero lo que le digo es que el que, eh, no, asiste docencia, el el el que poquito, no asiste a docencia, el que no asiste a docencia, se le está duele, rebajando. Se le está reduciendo el salario, incluso. A veces se cometen arbitrariedades claro. porque se le reduce el salario a un profesor que está en licencia porque los trámites burocráticos Ahí. no hacen que la licencia sí, llegue a que... tiempo. Eso hay que corregirlo, esas son fallas institucionales. Pero yo estoy de acuerdo, oiga bien, yo estoy de acuerdo, aunque me tenga que retirar cuando concluya para mi casa, yo estoy de acuerdo en que hay que tener una disciplina, que usted tiene, tiene 60 y 50 estudiantes que vienen de Comedero Arriba, de Castillo, claro. de Salcedo, y usted no lo puede dejar plantado ahí claro. de manera Maestro, irresponsable. Eh, si tiene eh, una excusa válida, amén, hay mecanismos para canalizar claro. las excusas. En ese mismo sentido, eh, la, las firmas o el... O sea, las firmas que se hacen, que no son sí, digital, el control, toda, el, el, control docente, el control docente que todavía se hace a lapicero y eso, que el maestro llega y va a, a la oficina a firmar, tenía entendido, no sé, me corrige, que se buscaba desde la gestión de Emma eh, que se digitalizara como un asunto de ponche, que ahí sí se podría realmente medir las horas de los maestros, porque pueden ir y firmar y dar una hora, media hora, o sea, no hay un control, ciertamente. Y la otra preguntita es, ¿está usted pensando en reelección? Sí. No, no. Fel, no fe, ser. Fel, fel, felizmente la reelección está eh, Ay, Para, ya el, lo mismo, para, lo dijiste, para el mismo tenga que sí, ir, no, por Aunque que me tenga que pero, ir para pero mi casa porque yo puedo ser Yo puedo aspirar a la rectoría Pues ya a partir de esa respuesta Que yo le estoy, le estoy dando Se, se como... comienza a hablar de eso Cuando viene sí. a ver se comienza a hablar de sí. eso la muchachita la entonces buena, Entonces uno le toma el pulso sí. O sea yo soy un militante de, de la causa dominicana, de las mejores causas dominicanas, que me pongo donde me pueda poner claro para eh, dejar una impronta, no, para ir a cobrar un salario ni nada de eso. Eso yo tengo otro nicho donde puedo eh, multiplicarlo. Pero yo voy a hacer pensando, un trabajo. a partir de aquí. No, ya. no, no, yo soy un hombre, mire, yo tengo 66 <risa> años aparento de ser Cuando me veo ahí en el televisor me doy cuenta que aparento de 70. No, ahí se ve y, mal. Y, <risa> no, Entonces, no se ve así. <risa> eh, me puse a tener unos muchachitos tengo uno de dos y otro de once y como que son unos, unos hijos unos hijos nietos que necesitan de que de ah, que yo yo pueda aquí hay muchas instituciones de servicio a las que yo puedo integrar ah, el, o sea, no va. y contribuir no con, está pensando con en con eso por ellos. ahora no, no, no, y de, no de la manera? digitalización de de, de, de, del control de la asistencia el, de las horas los ponches el ponche eh, hay, hay se han hablado ya con, con compañías sí. que han hecho propuestas pero debo adelantarle algo Es un hombre crítico, aunque sea el director En la UAS se estableció Y ya en algunos centros Ay, Se está aplicando Para los servidores administrativos Ponchar muy bien. En la UAS hubo una huelga Porque se puso la máquina para ponchar Los administrativos Disculpeme, eso es una sinvergüenza no, oiga, es que, oiga, es que el, bitu, el, el bisturí Hay que llevarlo Enfoque, mi amado, a profundo en el, el, el la UAS Y la sociedad la debe saber eso Porque eh. desde el principio usted mi lo sabe Mire, Usted lo sabe que yo le dije Para transformar la UAS Se necesita que la gestión haga una alianza Profunda con la sociedad claro. Y que la sociedad claro. se empodere De que sí. esa sí. es uh -huh. su UAS su casa, Que ¿no? si se lo dejan a los que estamos Dentro somos insuficientes claro. Para realizar las transformaciones y los cambios que necesita la UAS. Es la sociedad la que tiene que poner esa presión y complementarse con los sectores revolucionarios que existimos todavía en la UAS. Revolucionarios en el sentido de que no, no nos oponemos a que la UAS siga siendo... Eh, Haciéndole culto a la artesanía, porque eso es hacerle culto. Formar los mejores recursos humanos de la República Dominicana y tener un comportamiento artesanal en cosas que ya están súper modernizadas. Sí, ya deberían verdad. darse cuenta cuando yo llego al aula, por el celular que yo, que yo llevo. Sí. Maestro, tenemos dos sí. eh, amigos televidentes que nos hablan en relación a, a lo que estamos tratando y su entrevista acá. Nos dice Joanny de acá de San Francisco, dice, claro que sí. Eh, sobre la pregunta del día que hemos hecho sobre la evaluación que se le debe hacer a los docentes para entrar a los centros educativos. Y ella dice: eh, Claro que sí, y sobre todo al maestro eh, Peña Gramonte, del de, de que tenemos la inquietud que, que habíamos estado tratando a raíz de la denuncia del FELABE, que es un desconsiderado y frustra los sueños de muchos estudiantes, dice ella, que tomen cartas. Y dice Jimmy. Eh, quien les habla es Jimmy y yo soy graduado de allá y desde cuando yo estudiaba él tenía esas situaciones de faltar, de no ir y los exámenes nunca poner lo que él daba en el semestre eh, y no fue una ni dos veces sino no pregúntenle a, a, al otro director al Rafael Álvarez Ay, en Julio. el 2014 le llevamos la denuncia y no ha pasado nada. Ay, Dios, si tiene algo que Maestro y a propósito esto. ahí agregarle a esa, a, a eso que a dicen esa denuncia. Eh, han existido denuncias de, de antaños de maestros que utilizan eh, chantajes, si se quiere, con estudiantes eh, de hacer intercambio, de pasarle materias a cambio de favores sexuales. ¿Esa situación persiste en la UAS? ¿Cómo está esa situación actualmente? El profesor que recientemente fue expulsado Ahí. de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, un brillante profesional. No, sí. Joven y brillante Joven y profesional. Brillante, sí, sí, sí. Eh, precisamente lo, la acusación y lo que se comprobó para poder eh, separarlo de la universidad fue precisamente. Y pensamos que ese caso tiene que ser disuasivo, ya no persuasivo, disuasivo. Yo digo con mucha furia, a veces porque me le pasó a mi hija, me le pasó a mi hija que fue a recibir una asignatura a Santo Domingo de Derecho para graduarse. Y un amigo mío que ha sido funcionario público en la República Dominicana tomó los teléfonos y la primer día, el primer día que fue cuando estaba montándose en Caribe Tour para retornar, ya le estaba proponiendo que amaneciera con él allá en Santo Domingo. O se lo digo Dios. con furia, como padre y como la doctora Inma claro. Polanco acaba de decir que en la marcha de la no violencia se le acercó una madre llorando con su hija ahí que se ha retirado varias veces por el asedio. Yo, señores, el que tiene un descontrol sexual en este país, eso se controla en términos, eso solo hay que eso medicarse. Usted produce demasiado sistema, testosterona claro. o tiene una actitud psicológica desenfrenada. Busque la asistencia Ayuda. profesional, claro. pero no puede someter a una estudiante. Mire, yo se lo digo eso, y el que me, el que me hace una, una denuncia responsable, la canalizo hasta expulsar al profesor de la universidad. Como que lo sepan ser. los profesores que incurren en eso. Que yo la canalizaría de manera responsable. Oye, yo le dije a, la, a su directora académica, porque allá todo el que está en una posición anterior aspira sí. legítimamente. Yo le dije, yo necesito como 10 enemigos más para comprobar que estoy actuando bien. ¿Pero como <risa> es enemigos más? Profesor. Yo necesito gente que se revele en contrario, sí. pero porque están fallando ellos. Profesor, ¿sí? tenemos no entendido que... Ellos, que a, eh, porque en este país hay que actuar de esa manera. Ya, ya inicia el sin. semestre y tenemos entendido que eh, hay llamados a huelga, paros, por FAPROWAS. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, el, el, el gobierno nos dejó... Eh, con el traje hecho, porque se crearon expectativas de aumento del presupuesto. Sí, sí. Y los docentes, con este proceso inflacionario que tenemos, sí. eh, hay una inquietud demandando reivindicaciones. Ahora hay que ser muy sensato, estamos en un año plenamente electoral claro, con así dos es. elecciones Exacto, así es. ¿verdad? y hay que manejarse con suficiente prudencia yo creo que hay que unir la universidad para hacerle reconocer a, a este gobierno al que se va a establecer a partir de agosto que la UAS hay que suplir de la, suplirla de los recursos necesarios nosotros dando una demostración dentro de pulcritud en el manejo de esos recursos Bien, siempre que bien. tenemos al director del Recinto Guas San Francisco en este programa, siempre nos llenamos de mucha energía. Sí. Porque él vende eso: Pero vende energía fortaleza, esperanza, esperanza el centro. la posibilidad de que nosotros tengamos una institución educativa superior pública que sea ejemplo para otras naciones y para nuestro país. Y que ojalá que el que venga como ¿Qué? el maestro dijo que no va, continúe con esa actitud responsable de acabar con ese Así relajo es. Y le anuncio que iniciamos el 50 aniversario no podemos dejarlo Claro, de decir, sí. que iniciamos. Y habrá ah, muchas medio, actividades sí. Muchas, sí. muchas actividades Tenemos que tipo. volver por aquí para anunciar ya, ya ah, la programación sí, que tenemos. ¿Cómo no? Bueno, gracias a Miguel Medina por su comparecencia a nuestro programa de mañana. Así es que ustedes no se vayan, hay más contenido. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido desde mañana. Gracias, Miguel.